A la comunidad nareña, a la sierra, a Colombia, Antioquia, invito para que el 15 y el 16 de octubre vengamos a disfrutar de la gran fiesta de San Isidro Labrador. La parroquia Santa María Reina invita a toda la comun a comunidad del municipio de Puerto Nare y a la sierra para que disfrutemos de este hermoso tradicional eh, festividades y la disfrutemos en familia y disfrutemos de los mejores platos típicos tradicionales que nos, nos van a presentar. Es unas hermosas fiestas tradicionales que todos los años se hacen gracias a, a la comunidad para que podamos beneficiar a nuestra parroquia en el embellecimiento que siempre nuestros padres cura, curas han promovido para esta hermosa región de la sierra.